Hola, en este video vamos a mostrar cómo hacer una pregunta de respuesta corta donde la respuesta es una expresión algebraica. Ingresamos a la plataforma, ingresamos al curso y aquí nos vamos a la parte de banco de preguntas. Crear una pregunta nueva y elegimos la que está en amarillo que son las preguntas tipo wiri, respuesta corta. Colocamos el nombre de la pregunta, este nombre los estudiantes no lo ven así que tiene que ser un nombre que a nosotros nos recuerde de qué se trata la pregunta escribimos el enunciado y eh, los objetos matemáticos, números, símbolos, van con el editor de WIDIS. Eh, y lo más importante es que eh, los elementos que son aleatorios van con un gato entonces en este caso va, los puntos van a ser aleatorios y sus coordenadas x1 e y1 van a ser aleatorios entonces van con gato, entonces vamos a colocar dos puntos eh, que, cuyas dos coordenadas van a ser aleatorias y están definidos por un gato Después de eso eh, definimos la respuesta, eh, asignamos 100% y como los, los puntos son aleatorios, la solución también es aleatoria. Entonces va, también va con un gato eh, y la definimos como gato sol de solución. Vamos a hacer la respuesta compuesta eh, y eh, tenemos que descargar este archivo en el computador para, para poder eh, meterse a, a definir eh, los elementos aleatorios del algoritmo. Esto ustedes lo hacen en su PC. Y les abre esta ventana que, en la cual uno puede programar. Entonces vamos a definir cada una de las variables eh, aleatorias. En este caso x1, y1, x2 e y2. Va a ser un número aleatorio entre menos 5 y 5 incluyendo los extremos. Eh, como queremos que esta sea una función eh, vamos a poner una condición. Que las, los valores de x1 y x2 sean distintos. Entonces le ponemos el comando repetir. Eh, repetir x1 y x2 hasta que eh, lo, esos dos números sean distintos. Y eh, sobre las coordenadas y no hay condición, ¿no? así que podrían ser igual y podría ser una función constante. A partir de eso definimos la respuesta, que en este caso, a partir de la ecuación punto-punto, eh, eh, es, la, es la ecuación de la recta. Entonces, fíjense que eh, aquí yo puedo probar eh, cómo si está funcionando mi algoritmo y me doy cuenta que siempre está constante. Entonces, ah, me equivoqué, lo cambio por... Un I1, había repetido el I2. Veamos, y ahora sí funciona. Entonces, eh, a medida que yo voy presionándolo igual, veo distintas iteraciones que tiene, que tiene el algoritmo. Guardamos. Aceptamos, guardamos la pregunta. Y eh, vamos a vista previa. Entonces, aquí me aparece una iteración de la pregunta. Fíjense que, el, que ahí aparece el número en vez de los gatos. Y eh, con el editor vamos a escribir la respuesta. Entonces fíjense que la respuesta la podemos escribir de varias maneras. Por ejemplo, acá no voy a utilizar el punto eh, para separar la multiplicación. Y el sistema la considera correcta. Quizá un estudiante, eh, esta es la misma pregunta, podría ingresarla sin el editor, simplemente con el, con, el, con el teclado, y también se la considera correcta. O, por ejemplo, otro estudiante podría ingresar eh, la respuesta. Eh, eh, con, con esta fracción. Si otro estudiante, en cambio, eh, se ingresan a la misma pregunta, le van a aparecer otros valores, como por ejemplo acá. Aquí se muestran distintas iteraciones, eh, según, y que van cambiando a partir de la definición de, de los elementos aleatorios. Bueno, este, este es el primer video, y a continuación vamos a agregar un video donde aparezca un gráfico.